Gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros. A propósito, yo siempre tengo que hablar de Domínguez Brito porque es que él es muy ameno. No mm. sé si tuviste las declaraciones de, en el día de ayer. Eh, luego del apresamiento de este diputado, el eh, señor, ojalá tenemos el nombre por acá, Gutiérrez, y Domínguez Brito refería sobre qué era de esperarse el tema del narcotráfico ligado al PRM. Una de las cosas que cuando veo declaraciones de esta índole, otras declaraciones como que el Partido Revolucionario Moderno no sabe qué hacer con la seguridad ciudadana y otros referimientos que hace el señor Brito, pareciera que él nunca estuvo en el gobierno pasado ni que duró. No voy a decir 20, vamos a ponerlo 8 de Danilo. O que su gobierno tiene 16 años en el poder, casi 20 Interrumpido solamente por el gobierno de Hipólito Mejía Hay cosas o preguntas que me gustaría hacerle al señor Domínguez Brito Y cuando hablo de él me gusta poner la foto de él Cuando está quemando la gorra del PLD Porque él entendía en ese momento, al parecer cambió de parecer Que era un partido corrupto Ya eso se le olvidó a Domínguez Brito y me pregunto si él tiene la calidad moral para hacer referimientos. No es que esté mal las denuncias de las cosas que pasan de manera incorrecta en la política, eso es totalmente. Pero él, como perteneciente a un partido donde él mismo refería que la corrupción era un cáncer que había que acabar con ese partido y que quemaba de manera disgustada las insignias uh -huh. del mismo, hoy sale y lo vemos diariamente en los medios haciendo referimientos a temas de relevancia que en su partido tampoco fueron resueltos, que tuvieron tampoco la capacidad de resolver el tema o los temas a los que él se refiere, ni siendo procurador, ni siendo un alto dirigente de ese partido. Nosotros tenemos que ser un poco coherentes, también me gustaría preguntarle a Domínguez Brito ¿Qué pasó o qué hizo la Procuraduría de entonces, 2014-2020 Donde este señor Gutiérrez tuvo la mayor capacidad de trabajo En lo que tiene que ver con el tráfico internacional? ¿Qué gestiones estaban haciendo en la, la gestión pasada de Yanalá Y los gobiernos de Danilo Medina? Señores nosotros tenemos que ser un poquito cuidadosos. hablar el 14, a boca, Domínguez Brito todavía era procurador. En el 14, sí. ya no la entro en el 16. Sí. Nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando tenemos techo de cristal, como dice Amado siempre acá. O sea, hacer referimientos a boca llena, cuando tenemos a nuestro alrededor, tenemos en nuestro círculo, temas muy delicados, que si posiblemente no seamos culpables ni hemos actado en esos actos, gente muy cercana a la que por omisión nos referimos ni decimos esta boca es mía. El señor Domínguez Brito también me gustaría verlo empoderado hablando de otros temas importantes, como los escandalosos casos de corrupción a los que él en un momento determinado, cuando se ve afectado de manera interna en su partido, él refería. No, por él más nunca ha vuelto a hablar de eso, o sea, él se le olvidó. Y vemos que sale esporádicamente a los medios cuando hay temas de este nivel o de, de, de esta magnitud como oposición. Domínguez Brito, pero cuando usted estuvo en el poder, ¿qué se hizo desde su gobierno, desde su gestión, para trabajar y tratar y acabar o que se viera un trabajo que se estaba haciendo desde los gobiernos en los que usted perteneció? Y al cual está en el día de hoy, desde los gobiernos en el cual usted trabajaba y en los que perteneció al día de hoy Hubiera sido bueno ver a un señor Domínguez Brito, candidato a la presidencia, asumir posiciones de esta relevancia Cuando él aspiraba y cuando fue eh, gestor público No, nada de eso se refería, nada de eso él lo sabía y la imagen, por favor, porque quiero que se vea cuando él quemaba la gorra ahí. O sea, nada de estas cosas sucedían o a él aparentemente no les importaba. O no las conocía. Hoy vemos que a la mínima su situación que pase, ahí sale el señor Brito a los medios de comunicación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran los exfuncionarios, los políticos que hoy hacen oposición y que en un momento determinado estuvieron en el poder? Donde esto también pasaba, pero no decían nada, no refería a nada. Para hablar hay que estar, yo creo, limpio. O sea, para yo hablar a boca llena y hacer referimientos de situaciones o cosas, yo debo de tener la calidad moral para poder hacerlo. No como un santurín, venir a hacer referimientos. Luego de que ya no soy yo el que está dentro de ese cáncer, de ese vertedero. Cuando yo estoy ahí, no me hiede. Ahora, cuando salgo, ahí sí yo puedo decir y hacer todo lo que está haciendo, tanto él como otros. Si observamos amigos televidentes, vemos a un Brito hablar, pero en este momento, y hay que decir que tiene gallardía de hacerlo, en este momento vemos dos personas en los medios de aquel otro hora partido, no tienen la posibilidad, en principio lo vemos muy gallardos hablando a un señor temístocle, haciendo referimientos a temas de lo cual él posiblemente hacía lo mismo o peor. Destacar y decir que para nada estamos justificando lo que está pasando, hay que hacer las denuncias y que se paguen las últimas consecuencias de todas las cosas incorrectas. Pero ¿quién hace referimientos o quién habla de esas cosas? ¿Con qué calidad y quién puede hacerlo? De un partido que duró dos décadas gobernando el país y que no pudo lograr en un aspecto básico-elemental de nuestra nación solucionar los problemas. ¿Cuál resolvió? Tenemos aquí en República Dominicana resuelto el problema de la energía eléctrica. Tenemos el problema resuelto del agua, tenemos el problema resuelto de la salud, tenemos el problema resuelto de la educación. Ciertamente tenemos una deuda social acumulada terrible. Por eso somos del tercer mundo y somos un país en subdesarrollo. Pero cuando vemos gente hablando a este nivel, que hizo muy poco por no decir que no hizo nada, tú dices, bueno, él nunca ha estado en el gobierno. Yo preferiría, él tiene todo el derecho de hacerlo, no seguir viendo a Domínguez Rito hablar cada vez que pasa una situación, porque no creo que él tenga la calidad para hacerlo, porque él fue bueno. parte y estuvo ahí. Gracias Carolina, muchas gracias. De mañana.